Hola, hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a esta... Nueva edición, este nuevo programa de Tomando Mate... Retomando Vida... Ah, ¿qué tal Angélica? ¿Cómo estás? Hola hey, corazón... De nuevo por aquí, compartiendo este programa... Y trayéndonos un tema interesante, ¿no es así? Sí, muy interesante... Bueno, pero antes de pasar al tema... Quiero aprovechar esta oportunidad para... Promocionar este curso taller que vamos a tener en Querétaro, Angélica... El 16 de junio de 2018... Digo el año porque como este programa va a quedar por los años, entonces tal vez crean que, que, que, que todos los años lo damos. No, va a ser en el 2018, el 16 de junio, sábado 16 de junio en el Hotel Florencia. Ahí vamos a tener el curso taller de geometría sagrada y cuerpos sutiles. ¿Qué te parece? Muy bien, excelente. ¿Sí? Sí, claro. comuníquense con nosotros para aquellos que viven en la zona de Querétaro centro de México para asistir al curso taller porque ahí vamos a aprender toda la teoría y también ejercicios prácticos y muchas cosas más para poder transformarnos y para poder avanzar en esto que nosotros llamamos vida ¿Mm? Qué interesante, ¿no? y ahora sí, vamos al tema ¿cuál es el tema, Angélica? el tema es los niños índigos los niños, niños. índigos nos trajo Angélica el tema bueno, muy bien a ver, perfecto eh, ¿qué preguntas tenemos? sí, pues primero es es eh, realmente la mayoría desconoce el no, o sea, lo que significa niños índigos claro, claro sí. inclusive hay confusión, entonces la pregunta es ¿qué es un niño índigo? Bueno, nosotros tuvimos oportunidad de comprobarlo con esta cámara Kirlian, que tuvimos durante cierto tiempo sí, okay. eh, que un el Evidente, un seguidor de este programa, nos, nos facilitó para que podamos tener acceso y podamos experimentar Y hemos visto y hemos descubierto que es real, que es verdadero Que ciertas auras, que ciertas almas, traen como peculiaridad la energía de color azul Mayormente predominante Entonces ese azul o ese azul índigo es lo que se llama eh, niños índigos Déjame decirte Angélica que esto se empezó a observar eh, cerca de la década del 80 ¿no? Uh -huh. Aquellos que tenían ya la activación del sexto chakra que podían ver la energía o aquellos que disponían de la cámara Kirlian o esta nueva tecnología observaban que los niños cada vez con mayor frecuencia nacían con este color azul predominante okay. ¿Sí? Entonces desde, la, desde el 80 tenemos ya no niños índigo. Uh -huh sino ya muchachos y adultos índigos, sí, ¿no? entre nosotros eh, hoy en día un gran porcentaje de los que nacen nacen con ese color casi en su totalidad y en su mayoría a excepción, y después también vamos a tratar el tema porque tiene que ver con los niños índigos a excepción de aquellos que nacen eh, con un aura ya más violeta o blanca que se le ha llamado cristal ¿Mm? okay. O también últimamente hemos tenido, y vamos a hablar eh, en profundidad con las características eh, de, de, de, estos, de estas almas, y estos sí son niños, los niños diamantes, que son muy poquitos todavía, muy poquitos los que han nacido. Y, y hay ciertas regiones en las cuales están empezando a emerger con mayor frecuencia. Y esos tienen características de almas blancas y plateadas. ¿Sí? Bueno, pero no nos debemos, sí. concentrémonos en, en índigos y después vamos pasando a cristal y a diamante. Ok. ¿Sí? Muy bien. Estos, estos niños eh, en particular, ¿cómo podría eh, señalarse o cómo podríamos informarle a los padres eh, que, eh, cómo saber si ellos en su casa tienen un niño índigo? Muy bien. Porque la cámara quieren, pues nos lo va a decir. Claro, pero claro. el papá o la mamá. No sí. lo sabe, no no no sabe que, bueno. sin embargo, eh, eh, muchas veces comparamos los padres, nuestra niñez, indebidamente, con los niños que tenemos hoy en día en casa. Entonces, hay mucha diferencia claro. entre lo que nosotros vivimos y cómo fuimos a, a cómo es un niño ahora. ¿Nos podrías explicar cómo puede un padre identificar a un niño indigo claro. si lo tiene en casa? Perfecto. Primero, un niño índigo no podría estar sentado durante, tie durante mucho tiempo con este calor aquí, con nosotros. <risa> ya se estaría levantando y saliendo de aquí porque diría, ¡qué calor! Así que si ven el sudor ahí, que nos disculpen los televidentes, sí, pero en esta ciudad Victoria, norte de México, realmente los calores son tremendos. Bueno, hay que entender, volviendo al tema de los niños índigo, que un niño índigo es el puente. El, el niño índigo es... Eh, es la persona que está naciendo, que está emergiendo, que está surgiendo en este mundo para facilitar esta transición de la tercera dimensión a la cuarta dimensión son verdaderos emisarios que vienen a abrir camino ¿sí? y como estos emisarios que vienen a abrir camino, como estos que son punta de lanza realmente no lo pueden hacer de forma diplomática, de forma cordial, de forma amable entonces estos niños Índigo, y los padres van a poder observar en sus hijos son niños total y absolutamente rebeldes ellos vienen a rechazar todo lo que está establecido ellos vienen a zafarse de lo que es del sistema son almas ya maduras, independientes, con enorme confianza en ellos mismos y realmente no les gusta nada de lo que está establecido es más, y resulta hasta contradictorio, frustrante para los padres no que de repente no hagan caso a nada y que no sepan los padres cómo controlarlos que no sepan cómo llevar adelante la educación de sus hijos porque estos hijos no hacen caso a la maestra no hacen caso a los abuelos, no hacen caso a los padres no hacen caso a nada y no es que sean malos es que simplemente hacen los que ellos creen, quieren y sienten hacer y otras cosas, por más que el adulto tenga razón y generalmente lo tiene ellos por ser niños no lo entienden, no lo comprenden pero si no lo sienten y si no tienen la más absoluta comprensión de por qué es que se los está eh, dando esa, esa orden o esa directriz entonces se van a negar y se van a resistir ese es el primer elemento ¿Sí? que nosotros podemos observar en estos niños uh -huh. total y absolutamente rebelde entonces claro, nos comparamos con nuestra niñez sí, claro. angélica y, y nada que ver nosotros hacíamos caso a nuestros padres ¿sí? claro. ellos no, ellos son punta de lanza y vienen a romper todo lo establecido muy diferente luego a los niños cristal y diamante ya lo vamos a ver de ratito okay. Okay. ¿Sí? estos niños también, para que los padres estén atentos bueno, son generalmente, no siempre así, pero son de una contextura algo delgada ¿sí? son más bien delicados físicamente ¿sí? eh, la energía empieza a trabajar en los cuerpos y hay un refinamiento de esos cuerpos no siempre, ¿no? por supuesto, pero, pero generalmente es así los ojos también suelen ser muy grandes eh, son ambidiestros o, o utilizan mucho la zurda también eh, y el tema de las carnes, no les agrada mucho generalmente comer. ¿sí? Uh -huh. Bueno, eso por supuesto, haciendo una general, generalización, ¿no? claro. pero hay de todo. Claro. Otro de los aspectos a tener en cuenta son que los cinco sentidos de los niños indios están muy, muy desarrollados. ¿Mm? Les gusta oler todo, tocar todo, observar y ver todo, escuchar todo. Desde la boca metérselo en la boca también, ahora también pueden ser sensibles a los ruidos, sensibles a las discusiones, no les gusta ese tipo de cosas ¿Mm? sensibles a los sabores muy fuertes, porque está desarrollado esos sentidos y son muy necesarios porque eso es una señal de que están más despiertos, de que están más en contacto con todo lo que los rodea eh, bueno, como decíamos, no les gustan las imposiciones y son sumamente alegadores los niños indios. No, no, no. Nacen como buenos abogados siempre y andan defendiendo todo y hasta las últimas consecuencias. Por más que no tengan razón, ellos buscan las razones, ¿no? Uh -huh. Y son tremendamente hiperactivos, eh, Angélica. O sea, la hiperactividad es parte de su naturaleza. Total y absolutamente. Porque necesitan traer esa, ese excedente de energía. Lo que pasa, lo que ocurre es que ese excedente de energía puede tornarse enormemente dañino uh -huh. Negativo y frustrante para estos niños sí. eh, Es lamentable decirlo, pero con eso mal llamado déficit de atención que tanto los psicólogos como psiquiatras han etiquetado a estos niños índigos claro. se ha producido a partir de la década del 80 un verdadero genocidio sí. de niños índigos y se les ha cortado la sala y se los ha acomodado a, a la fuerza y por medio de medicamentos y ansiolíticos y drogas de todo tipo otra vez al sistema, si es que se puede por supuesto y muchos han terminado muy enfermos es muy triste, muy lamentable que haya pasado eso, pero bueno, eso es debido a la falta de comprensión de, y principalmente en décadas pasadas de los padres, de los educadores y de aquellos que, bueno, eh, rigen la medicina, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, ahí vemos ciertas características que, que, que, que lo denotan. Ellos vienen a cambiarlo todo. Entonces, ¿qué deben de hacer los padres, Angélica? ¿Qué tienen que hacer para apoyar a estos niños? Yo sé que a ti te tocó, ¿no? Esta sí, experiencia, ¿eh? Muy intensamente. ¿Cuántos hijos tienes? Bueno, esto me sucedió con gemelos. Ah, con los gemelos. Con los gemelos. Y uh -huh. bueno, ya mi hija, pues ya después de toda la experiencia del mundo. Erika que está aquí pues, presente, sí, la niña preciosa. Es, <risas> es llevar, ir llevando lo mismo que este, ahora sí que experimenté con aquellos, pero pues sin, ahora sí que sin conocimiento previo, y ahora ya con toda la experiencia del mundo, pues irla llevando a ella este, adecuadamente, ¿no? Para o sea, no frustrar realmente lo que, pues, lo que ella viene a hacer, realmente lo que ella viene a esta... A eso este es tema. lo primero, fíjense. El conocimiento de parte de los padres. Sí, sí. Con respecto a que estas almas ya nacen con esas características, pero no... Por un elemento o por una situación negativa Sino por un elemento y una situación positiva Son almas maduras Son almas que ya Ya se salen De, de, de los patrones preestablecidos Porque se necesita una nueva humanidad Se necesita una nueva historia En este mundo Y ellos vienen a abrir camino Y los padres tienen que motivarlos siempre No tienen que cortarle las alas Siempre con la supervisión Siempre con... Con, con el cuidado que merecen estos niños, claro. deben de motivarlos, deben de estimularlos y deben de estar muy cerca explicándoles todo siempre. Sí, sí, sí. Y que a veces, y que a veces, eh, por más que, que tengan razón ellos en sus planteamientos, porque generalmente hacen planteamientos muy inteligentes. Sí que a nosotros los adultos nos ponen de repente en una situación de Así es. de que bueno y ahora que le respondo al niño porque tiene razón lo que me está diciendo es complicado, la verdad. de la sociedad de, sí. del sistema de la educación no les gusta la mentira no les gusta el engaño no les gusta la hipocresía y ellos lo ven por todos lados y mientras adultos anteriores que hemos nacido a la década del 80 a pesar, Angélica, de que siempre ha habido ¿eh? sí. niños índigo, sí, sí, sí, siempre sí. ha habido también ni niños cristales y, y sí. niños diamantes lo claro. que pasa es que ahora es el boom, ahora es el auge, sí, ahora sí, son sí. la gran mayoría así lo que es. predomina sí sí imagina desde los, o sea, eh, a, a, a, esto ha existido todo el, todo el tiempo, pero en menor, ¿verdad? Cantidad. en menor cantidad, y con padres que realmente estaban fuera de realmente entenderlo, así un vacío total en eso, entonces claro. Fueron niños o, o fuimos niños que fuimos despegando muy lentamente, ¿no? Eh, después de los 80, imagina la cantidad de años y la cantidad de humanidad que tenemos ahorita Ajá. que debería de estar funcionando adecuadamente como niños índigo, pero que se les ha pagado, como tú dices, o sea, realmente el cambio ahorita de mentalidad para, para una nueva dimensión precisamente ya debería de estar muy avanzado, exacto. pero el desconocimiento de los padres, la cuestión de la religión que no quiere entrar realmente a reconocer que debemos de hacer un cambio total exacto, y que, de, y que debemos adentrarnos en, un punto en esto. muy, muy importante. Sí, sí. Es, es, es, no es fácil, es complicado. Claro. Tener un hijo así que viene y te alega, te discute con, con, con realmente, con muchos puntos... La base muy, sí, porque muy No aceptan la mentira, no aceptan la deshonestidad, claro. no aceptan la imposición. Entonces el padre se frustra, ¿eh? claro. verdaderamente se frustra porque traemos un sistema eh, ya muy viejo de educar al hijo. y Nadie nos enseña, pero al momento de tener un hijo así, pues eh, o, o cambias tu mentalidad y empiezas a entrar en este tipo de temas para conocer a tus hijos y conocerte a ti mismo, o definitivamente la verdad es que claro. te sientes la locura total con ellos. Exacto, mira Angélica, puse hoy el dibujito aquí que nos hizo Daniel, y no hagas ruido Daniel, déjame filmar por favor, estoy presentando tu dibujo. Nos hizo a Daniel este, este dibujo, y fíjate que es muy representativo del tema que estamos tratando, no solo porque el azul y el índigo está aquí, ¿no? como ese océano que trae universos de, eh, universo de cosas, sino que además se está asomando ¿no? a esta realidad, a este sí. mundito en el cual nosotros vivimos. Es una fuerza enorme que viene a moverlo y a sacudirlo todo. Sí. Me gustó ponerlo aquí, sí, este dibujito que, que Daniel nos hizo. Y, y bueno, representa ¿no? esa punta de lanza, esa fuerza, esa energía, esa eh, hipersensibilidad que, que viene a cuestionarnos, a, plas, a plantearnos y a, y a preguntarnos absolutamente todo de nosotros mismos, de lo que vivimos, de la dirección que vamos llevando sí. de nuestra propia existencia en general sí, así es. y, y esas almas que han nacido desde la década del 80 han venido cambiando el mundo y fijémonos cuánto ha cambiado, sí. es muchísimo amigos desde el 80 hasta ahora, 2018 casi en la década del 20, 2020, ¿sí? Eh, sí. Pues, es tremendamente enorme el cambio que hemos tenido. Uh -huh. Y lo que se viene aún mucho más. Sí, va a ser más ah, rápido. Ya. Exacto. Ahora, es bueno marcar esta clasificación que existe dentro de los niños índigo, ¿no? Que es conocida, sí. pero es bueno que lo repitamos. Porque entre ellos hay también ciertas diferencias, ciertas sí. aptitudes, ¿no? Claro. Como por ejemplo, tenemos a los niños índigo humanistas estos niños índigos humanistas son los más revolucionarios ¿sí? con ellos realmente podemos llegar a tener muchísimos conflictos porque son muy sociables y, y a veces muy toscos y muy abruptos ¿no? a la hora de hablar con la verdad y atropellan y, y, y, y, bueno, y van al choque entonces claro eh, siempre podemos llegar a tener diferentes tipos de conflictos a pesar de que no son violentos uh -huh. en términos de golpes, sí. eh, de alguna manera sí pueden llegar a ser violentos en, con el hecho de hablar con la verdad sí. y de expresar lo que ellos creen sí. que es real y, y, y, es. y que sienten que es así. Entonces, así es. claro, y a veces no es, no es el modo ¿no? para expresarlo. Así eh, no solo hay que tener la verdad, sino hay que saber plasmar la verdad. Claro, ¿sí? Porque resulta que una verdad si es realmente puesta en un escenario en el cual no se está preparado para la, para la verdad fíjate Angélica, puede dañar mucho bastante entonces la, a veces la verdad se tiene que dar a dosis uh -huh. y eso estos niños índigos, los humanistas, como que no lo sí, entienden, no lo, ¿no? lo entienden. comprenden no no ni tampoco entienden eh, que realmente la persona está sufriendo por lo que él está hablando ¿eh? exacto no, no, no lo entienden, exacto no lo entienden exacto. y, y, y como no lo entienden, no lo captan Claro. Ellos dicen, yo no hice mal. Claro. Yo, no, no, ¿qué hice? Sí. O sea, entonces, la verdad sí es algo. Solo dije lo que fue o lo que sí, creí lo que es. era. Así es. Pero resulta que hay que tener cierto tacto. ¿no? Y bueno, y suelen ser médicos, suelen ser abogados, suelen eh, dedicarse también a, a, a ser ejecutivos, a llevar grandes empresas. Bueno, uh -huh. eh, en esta clasificación de humanista, entonces, estas son las cosas que lo caracterizan. Okay. El otro. Eh, el otro nivel de, de, de niños índigo son los conceptuales, ¿sí? Los conceptuales, bueno, son más curiosos, tienen destreza física, son líderes generalmente eh, y suelen ser muy ordenados, ¿sí? Pero llegan a tal punto de orden muchas veces que son hasta un poco enfermiza esa condición de que cada cosa debe y tiene que estar en su lugar. Sí. ¿Mm? Eh, en ese aspecto, bueno, pueden de repente a veces eh, exaltarse o perder un poco su centro y el control porque buscan la perfección en todo. Sí. ¿Mm? Entonces este tipo de niños índigos, los conceptuales, suelen ser ingenieros, científicos, arquitectos, inclusive militares. ¿Mm? Sí. Y es verdad que buscan la perfección y está muy bien que así sea, pero hay que hacerles entender que deben de tener cierta flexibilidad también. ¿Mm? A estos niños índigos conceptuales luego vienen los interdimensionales ¿eh? son un poco más corpulentos que, que el resto de los niños índigo, son independientes son seguros eh, muy participativos también y una de las cosas que lo caracteriza es que aprenden las cosas sin que se les enseñe fíjate un poco de forma intuitiva perceptiva pero también de mucha observación y de sentido común ellos fácilmente resolucionan un montón de cosas y buscan siempre la salida simple, cercana a veces a, a, a problemas y a situaciones sumamente complejas ¿Eh? entonces realmente por eso son muy buenos líderes y luego tenemos los niños índigo tal vez más cercanos a los cristales además se confunden este tipo de niños índigo que se llaman artistas ¿eh? se confunden con los eh, cristales, ¿no? Y ellos, bueno, son mucho más sensitivos, intuitivos, mucho más creativos y buscan siempre conocerse a sí mismos, fíjate. Y en ese conocimiento de sí mismo eh, buscan experimentarlo todo. ¿Mm? y a veces eh, de una forma muy extraña, a veces de una forma muy loca para, para aquellos que, que no podemos comprenderlo y no podemos entenderlo porque son capaces, no sé, de agarrar este mate y de agarrar este microfonito y, y empezar a, a crear y empezar a imaginar, empezar a, a, a, a, bueno, a percibir y a sentir cosas que, que el resto de las personas no percibimos ellos pueden estar en contacto con los elementales de la naturaleza angélica y suelen también poder llegar a ver el aura ¿Mm? okay. son personas que están muy en contacto con la ecología también, ¿Mm? bueno, ahí vimos entonces la, las cuatro, los cuatro niveles de, o, o cuatro, cuatro tipos de niños índigos que existen sí bueno ¿qué más tenemos? Bueno, ¿Qué amigo, y por Querido. ejemplo este, viendo ya los es, eh, los diferentes tipos de niños ¿qué, ¿qué sugerirías tú al papá, a la mamá eh, que, que, qué tipo de terapias puede ayudar a sus hijos y a, y a ellos mismos, porque la verdad es que el padre que tiene hijos así necesita también de apoyo, ¿no? Claro. Porque es un estrés tremendo. Entonces, ¿qué, ¿qué sugerirías tú para esos niños? Bueno, sí, esta pregunta me lo han hecho muchas veces y es muy importante. Y, y yo les he dicho esto a los padres. Estos niños, Índigo, necesitan un guía tienen que aprender a canalizar toda esa energía y toda esa fuerza y toda esa innovación y toda esa revolución que trae. y para saberla canalizar necesitan de permanente orientación de permanente guía pero de gente muy capacitada entonces, o los padres se preparan y empiezan realmente a avanzar y a crecer internamente y a tomar conciencia de todo esto o lo canalizan a un guía que realmente ellos tengan plena confianza y que sepan que trabaja de una manera espiritual y libre. sí, Porque esto de llevarlos a una iglesia o esto de llevarlos a un pastor o esto de llevarlos a un psicólogo a un psiquiatra suele ser, a pesar, a excepción de que sean personas especiales, ¿eh? porque también existen personas especiales claro, claro, en esos claro. ámbitos. ¿eh? Uh -huh. Pero el general de estas personas suelen ser muy conservadoras, muy apegadas al a, a la, a la la raciocinio y, y, a la, y a la matrix. exacto. Entonces, en vez de ayudar a estos niños índigos, resulta que producimos todo lo contrario. Gracias. ¿Sí? Gracias. Entonces, padres ustedes, pues eh, a ponerse a estudiar, a ponerse a trabajar en ustedes mismos, a prepararse, porque es realmente un acontecimiento que si no lo hacemos bien estos niños índigos pueden tornarse niños índigos negativos uh -huh. y se vuelven enormemente destructivos, hoy en día tenemos muchas personas perversas en el mundo, enfermas en el mundo y dañinas en el mundo simplemente porque no tuvieron la contención la guía, la orientación y el apoyo que debieran de tener de sus padres o de sus eh, bueno personas cercanas, ¿no? como, claro. como dijimos recién, doctores, eh, curas, sacerdotes, pastores, etc. Sí, sí, sí. Sí, lo toman como, como que la sociedad nunca los entendió, ¿no? nunca los comprendió. Claro, sí, entonces, y entonces el... toman revancha contra la sociedad claro. y contra el claro. sistema. Imagínate ese gran poder que, que es tener un niño así y luego convertirse en lo más mal, pues sí, está, está algo difícil. Eh, el, el ambiente, Diego, que debe tener estos papás en su casa ¿Qué ambiente debe de ser? Ahorita comentabas, hay que prepararse sí este ¿Cómo, cómo puede saber el padre o la madre ¿Qué tipo de ambiente debe de tener para que el hijo vaya eh, Ahora sí, entendiendo y sintiendo que está apoyado por sus padres? ¿Qué ambiente debe de haber en casa? Bueno, eso es muy importante también eh, Ellos deben de sentirse incluidos en todas las decisiones ellos no, no, no los podemos dejar afuera aunque son niños y no tengan ellos toda la experiencia o el entendimiento y la sabiduría para, para bueno apoyarnos en muchas decisiones ellos tienen que sentir que están incluidos porque desde el momento en que sientan que no están incluidos entonces comienzan a relegarse entonces comienzan a buscar círculos de, de, de amistades y círculos de gente que tal vez no son las mejores entonces pueden realmente tener una influencia muy negativa. Otro de los ambientes que deben ellos tener en sus casas es de permanente estímulo y actividad. No podemos dejarlos encerrados en las casas. Deben de tener diferentes tipos de clases, de enseñanzas, de estímulos, principalmente orientados al arte, principalmente orientados a, al desarrollo y al ejercicio de su intelectualidad, de, de su parte física. Y algo que es importante, Angélica y amigos es muy importante, estos niños índigos deben y tienen que tener contacto con la naturaleza porque de esa manera ellos se armonizan porque de esa manera ellos pueden hallar ese equilibrio tan necesario por ese excedente de energía que traen ¿sí? sí. ¿Sí? Uh -huh. bueno, más o menos entonces respondida la pregunta Sí. ¿Sí? Es que sí. Okay. Este, bueno, aquí eh, ¿tenemos tiempo todavía? sí Ahí vamos a pasar a los cristales, si quieres. Okay. ¿Sí? Eh, bueno, eh, ahorita mencionabas este que los padres, vuelvo otra vez a decir o sea, que los padres deben de, de, de estarse constantemente eh, tomando conocimiento de esto. Pero en sí, algún nombre de alguna terapia, por ejemplo, tú que eres realmente experto bueno. en esto. Algún nombre en especial. sí. Bueno, el Reiki, por sobre todas las cosas. ¿sí? Es una técnica y una terapia que les ayuda también ellos a lograr ese, okay. ese equilibrio y esa armonía. La meditación, La meditación, por supuesto. Abrazar los árboles desde ya. Okay. Y bueno, mucho, mucho contacto humano. Mucho, mucha, eh, mucho diálogo, mucha conversación de los niños índigos para con los adultos que puedan orientarles y puedan darles respuestas y puedan ayudarles a ellos a administrar esa energía que tienen. ¿Mm? Y controlar a los padres su enojo. ¿eh? Y sí, los padres deben y tienen que controlar esa frustración y ese enojo, porque si no, van a tener del otro lado una respuesta enormemente multiplicadora de esa sí, violencia. ¿eh? Sí. Ellos traen más energía. Sí. Entonces, de una o de otra manera, bueno, como bien sabrás, Angélica, sí. ¿no? Por experiencia. Sí, claro. <risa> Bueno. Este, Vamos a pasar a los cristales ¿sí? uh -huh. Bueno, los cristales tienen otro tipo de característica Aquí encontramos niños más dóciles ¿sí? Son alegres, son más estables, son misericordiosos Y si a partir del 80 el auge de los niños índigo comenzó a darse en este mundo El nacimiento de estos niños A partir del 2000 más o menos los niños cristales empezaron a nacer en su gran mayoría, ¿no? Aunque siempre hubo, por supuesto sí. Bueno, e ellos difícilmente se enganchan Realmente Si los niños índigos son el punt la punta de lanza Ellos vienen a pacificar Ellos vienen a, a sanar, a curar, a limpiar Todo lo que los niños índigos empezaron a abrir Y empezaron a, a romper sí. Ellos se acomodan, ellos sanan, ellos curan Ellos realmente son enormemente... Eh, carismáticos a la hora de, de saberse ganar la confianza, el gusto, la alegría y, y la receptividad de la sociedad y las personas a su alrededor ¿sí? uh -huh. bueno, suelen estos niños decirles a sus padres eh, papi no te preocupes, mami todo va a salir muy bien ¿sí? suelen transmitirles esa paz que muchas veces los padres no tienen sí, okay. ¿Mm? uh -huh. buscan ellos mismos la, la meditación, el silencio a veces ojos, ya vamos a ver porque también hay una clasificación de, de niños cristales, pero a veces se los confunde inclusive hasta con niños autistas, sin serlo, ¿no? Sin ser. Porque como buscan el aislamiento, como buscan la meditación, como gustan del silencio, uh -huh. a veces tardan en aprender a hablar, pero no porque no sepan, sino porque no les interesa, como son capaces de percibir el sentimiento y el pensamiento de las personas y de las energías a su alrededor, entienden que el habla es algo desgastante sí. Sí. y bueno, ya aprenden porque no les queda otra, ¿no? Sí. son muy observadores, la naturaleza les encanta, a ellos no hay que llevarlo a la naturaleza, ellos van por ellos mismos no hay manera de tenerlo ¿sí? si viven en la ciudad y viven en un, en un edificio apartado de cualquier arbolito, ellos van a vivir con su pantalla viendo eh, imágenes de la naturaleza y, y visualizando que están ahí y escuchando música de, de New Age y, y todo lo que y música de la naturaleza y todo lo que los conecte ¿no? con, con, con esos aspectos elevados son también enormemente comunicadores y, y suelen transmitir de una forma muy holística todo lo que ellos viven y todo lo que ellos Quieren, eh, por supuesto, dar, dar a conocer Así que, si bien ellos no buscan Fíjense ustedes, no buscan la, el éxito No buscan la fama, no buscan el liderazgo suelen muchas veces eh, caer en esa condición Porque las personas ven en ellos una luz tremenda ¿sí? A medida que este mundo va dejando de ser competitivo Y ya lo está empezando a hacer ¿Sí? A pesar de que no lo notemos ¿no? En, en, en este sistema y en este medio de, de, de mercado en el que vivimos y en el que todavía seguimos luchando unos con otros, hay sociedades, hay personas y hay grupos que ya, ya han soltado esa vieja actividad humana. Y entonces vamos reconociendo quiénes son estas almas que son conciliadoras, que son unificadoras, y esos son los niños cristal. ¿sí? Okay. Y estos niños cristal aparte de que cuando se enojan pueden también afectar cualquier aparato eléctrico ¿eh? los índigos también, pero, pero los cristales con mayor fuerza eh, los milagros sí. y las magias también se suelen dar a su alrededor pueden tener contacto con ángeles, ¿sí? con seres espirituales más que con elementales los índigos con los elementales, sí. pero los cristales más con los seres espirituales y tenemos esta clasificación de niños cristal Primero tenemos el cristal blanco ¿sí? Es el color blanco El más predominante Ellos son protectores Ellos son, eh, son contenedores Ellos aman la naturaleza Y tienen una conciencia ecológica enorme Y son curadores por naturaleza Ya de chiquitito están curando con sus manitos Y están sanando ¿Eh? La otra, eh, El otro tipo de niños cristal son los de cristales azul este, estos son más inteligentes con una memoria asombrosa realmente tiene una habilidad de números y de palabras y de, de, de una habilidad mental tremenda ¿no? suelen ser psíquicos también pueden manejar ambos hemisferios con una, una excelente, un excelente equilibrio lo que ocurre, lo que pasa es que como a veces van dos o tres pasos más allá de lo que las personas comunes y corrientes vamos, suelen tener problemas de sociabilidad, ¿no? suelen tener ciertas situaciones de no ser comprendido y no ser entendido jamás van a atropellar, pero claro van mucho más allá que el resto entonces los demás van a decir, ¿qué pasa? está loco? ¿por qué está diciendo eso? ¿Por qué, ¿por qué está manejando viendo las cosas así? bueno, es que <risa> ya está más avanzado ¿no? sí, sí, sí tenemos también los niños cristales rosados bueno, estos niños, como el color bien lo indica son mucho más solidarios, son mucho más unificadores están permanentemente transmitiendo amor ellos están en un lugar y es una cosa que uno no puede dejar de quererlos, porque están vibrando en amor se los suele catalogar y etiquetar de, de, de, de muy desapegados, ¿no? de muy que sí muy lindo pero o sea pasan a otra cosa de forma automática <risa> y, ay, pero yo creí que me quería no sí te quiere lo que pasa es que no va a estar apegado a ti okay. y así como te quiere a ti uy, puede querer a, a, a cualquier persona y a cualquier sí. condición que, que les rodea sí, sí, ¿Mm? sí, sí. estos niños son muy contemplativos también muy observativos suelen hablar muy muy poquito y este tipo de niños de cristal Rosados son posiblemente a los que se los puede confundir con autistas Porque a veces están eh, en su mundo completamente Hablando con, con sus seres de luz Hablando con, con vaya a saber qué espíritu Hablando con ellos mismos, su yo superior ¿Sí? Y bueno, son los cristales rosados Y por último, Angélica, como dijimos hace un rato Vamos a hacer referencia a estas almitas que están comenzando a nacer, y eso a partir del 2015, o sea, hace poquito, y con enorme fuerza ya cada vez más, que son los niños diamantes. Los diamantes, oh, claro. Y estos niños diamantes, no se confundan ustedes, porque realmente gustan de pasar desapercibidos. Es más, los padres dirán, pero. ¿qué niño traje al mundo? no sirve para nada no se destaca en nada parece que no trae nada, que no tiene nada y es todo lo contrario son los más poderosos pero justamente porque tienen un enorme poder, tienen una enorme conciencia de lo que ellos traen y entonces suelen ser trotamundos sí. Bueno, o van a llegar a ser porque todavía están muy chiquitos sí, la mayoría sí, sí suelen ser, no, no, no gustan de quedarse en un mismo sitio, en un mismo lugar, no juzgan, ya no juzgan nada, es más, las verdades en ellos se plantean de una forma natural, espontánea, todo lo que hay afuera, todo lo que, hoy vivimos una sobresaturación de información, y el día de mañana lo vamos a vivir con mayor fuerza, en donde hoy en día, estos tiempos se les llaman los tiempos de la posverdad, porque realmente nada es verdad aquí, ¿no? Sí. Es eh, eh, realmente una verdadera ensalada y no sabemos, y no comprendemos, aunque la verdad está, no comprendemos, o, o no sabemos, o, o, o no se difunde con claridad la verdad. Hay que ser realmente muy perspicaces, muy intuitivos, muy estudiosos, muy sabios para captar la verdad. Estos niños de amante tienen incorporada esa sabiduría y ellos tienen la verdad y no es necesario que desde afuera se les diga ellos confían total y absolutamente en su percepción no son para nada demandantes tan así que los niños van a crecer y siendo muy pequeños van a querer salirse de la casa pobre de estos padres que comienzan a tener estos niños porque realmente no van a poder hacer nada no van a poder detenerlos y no van a cumplir nunca sus sueños porque ellos vienen a traer una nueva humanidad Pero una humanidad mucho más sabia En donde la luz ya se va a generar a partir de la esencia, del ser De esa conexión directa con la mente superior Como ya lo han logrado estos niños que están naciendo en este último tiempo Bien. Estos bebés que van a ser los adultos del mañana Y van a ser los líderes y van a ser... Sí, lo que realmente produzca la total y absoluta transformación de esta manera. ¿Mm? Bueno. Qué lindo tema, ¿no, Angélica? Qué bueno que lo trajiste. ¿eh? A ustedes espero que también les haya gustado y espero que les haya servido para bueno, saber identificar estos hijos que hemos traído al mundo, estos sobrinos, estos niños que tenemos a nuestro alrededor y, bueno, podamos brindarle el apoyo que necesiten. Gracias. ¿Sí? Muchas gracias, Diego. No, gracias, gracias a ti, Angélica. Y muy bien, ¿no? nos despedimos entonces. Gracias por llegar hasta aquí y, y vernos. Y por supuesto, entonces, hasta el próximo programa. Y chau, chau, chau. Sí. chau.